Entonces, hoy esta charla es parte de, de una campaña que estamos haciendo que se llama Lo que haces, inspira. Y todo este mes estamos analizando cómo la conciencia es la base de lo que hacemos y cómo hacer que esa conciencia se vuelva cada vez más una ayuda para inspirar a uno mismo a transformar la vida en algo maravilloso y además ayudar que otros también se transformen, ayudar inspirando a los demás en su propia transformación. Entonces, damas y caballeros, hoy es cómo volver a, a, a lograr tener esa básico, ¿verdad? De, de la valentía, fortalecer la valentía en tiempos desafiantes. Entonces, vean qué bonito esto. <ríe> Me gusta mucho porque... Eh, Parte de nuestra campaña, de las cosas que estábamos viendo cuando le inauguramos hace una semana, un poquito más, fue, no, un poquito menos, fue el miércoles de la semana pasada, eh, <ríe> fue ver cómo eh, uno, cada uno de nosotros y nosotras tiene estos arranques de valentía en los momentos en que más se necesitan, y que uno ni se ha dado cuenta qué cosas fueron lo que salió que uno tenía o de dónde le salió la valentía para afrontar cosas que, que uno no se imaginaba que uno podía resolver. Entonces, eh, mucho de lo que se habló y lo que se vio eh, para fortalecer y además para reconocer ese coraje que es la base de la valentía, de sentirse que uno es capaz, venía un poquito de, de esta otra parte, del yin y el yang. Cuando hay dualidad, en nuestras experiencias de vida, en lo que hemos hecho, en lo que hemos experimentado, eh, uno puede darse cuenta de, de que, bueno, ante los miedos que uno ha ido construyendo, aprendiendo y uno tiene, también existe la parte de la valentía. Y algo que me pareció interesante es que miedos es en plural, hay muchos miedos, pero se resuelven con una, con una virtud que es la valentía. Entonces, ante eso también, darse cuenta que la capacidad del ser, del alma, viene de esa conciencia de que sí, en mí está la capacidad de resolverlo. Pero para que exista la valentía, eh, es en el momento en donde también existe el miedo. verdad si, si no hubiera miedo, si no hubieran situaciones amenazantes, retadoras, no habría valentía, porque no necesitaría usarla. verdad Es como cuando... Eh, la forma natural de estar valiente es estar centrado y, y resolviendo, ¿verdad? Pero si no hay situaciones que lo estén haciendo que tenga que resolver, no se pone en práctica la valentía. Y con esto quería contarles un poquito, así una, una repasadita para los que no pudieron estar, porque no pudimos transmitirlo, tuvimos hay problemas técnicos con la transmisión. Y de algo muy lindo que dijo la persona que ha inspirado todo esto a nivel mundial, esta campaña de lo que hace se Inspira, que es un señor hindú que ha practicado la meditación ya para cuarenta y pico años, dijo que tenía practicando meditación, y él eh, fue sobreviviente del ataque terrorista a los Torres Gemelas en el 2001. Y él estaba diciendo cómo es, fue una transformación muy grande para él, y cómo pase de la valentía que tuvo de sobrevivir fue también, ayudar a otros en ese momento. Eh, nos describió el, el escenario súper fuerte de cómo en la torre donde él estaba, estaba en el 16 o piso y fue el, la primera torre que, que a la que le chocó un avión. Y al principio creyeron que había sido un accidente, que no estaban haciendo, tratando de arribar a la torre, nada más que un avión se había chocado por accidente a, la, a, la, a, este, a este edificio pero luego sí se dio cuenta, cuando ya chocó el segundo avión en la segunda torre, que ya no era casualidad, que ya no era tan accidente, que algo estaba pasando, y eh, que tenían que salir de las torres, que tenían que ya, de no estar donde estaban en ese momento. Entonces, él, él nos estaba contando cómo había mucho pánico, mucho terror, muchos gritos, que la gente estaba como tomando decisiones a la carrera, unos estaban... Eh, más bien el shock del pánico, otros estaban como empujando para salir, y justo la torre que primero se derribó fue la segunda, a la, la que le pegó el avión de segundo, entonces, donde él no estaba. Entonces, eh, para la, poder salir, tenían que ir por unas escaleras donde le estaban cayendo los escombros del edificio que se estaba derrumbando, entonces se tuvieron que ir a buscar otra parte para salir, y mucha gente se fue con él, y al final contaba cómo eh, hubo muchas de sus compañeras de, de trabajo que, que decidieron seguirlo a él y que era así, no era nada fácil, que se estaba cayendo, se habían roto las, las tuberías, que todo el piso se estaba temblando, que se puso total oscuridad porque se apagó la, la luz y empezó a caer un montón de agua por las escaleras donde iban, entonces el flujo del agua los empujaba y tenían que agarrarse y cuando ya llegaban a un piso para llegar a las otras escaleras, veían que en el techo estaba lleno de cables rotos también, entonces era todo un reto ¿verdad? y dice que cuando ya lograron atravesar todo y salieron eh, que empezó a temblar el piso y volvieron a ver para atrás y se derrumbó la torre que a los seis minutos de haber salido, que todavía estaban caminando, alejándose del edificio, se derrumbó y lo que él dijo es que en ese momento eh, bueno y, y después la gente eh, que él había ayudado y que había ayudado como a calmar y a, y a que siguieran todos saliendo y bueno, con su, él es muy entretenido y con mucho carisma, logró gui guiarlos para salir a salvo, y que luego la gente estaba muy asustada, entonces no querían separarse de él, entonces él les dijo, bueno, los voy a llevar aquí, a, a, estaba lejos porque son varias calles, varios como un par de kilómetros creo de, de donde estaban las torres, hay un centro de meditación de Brahma Kumaris, entonces se los llevó todos ahí, ahí pudieron usar el baño, les dieron comida, meditaron, y después ya cuando estaban pudiendo volver a usar los trenes, que los volvieron a habilitar el metro, el tren, todos se fueron. Y al día siguiente dijo que lo habían llamado a un montón de, de los lugares de las noticias, y lo que le preguntaban era, ¿cómo hizo usted para manejar su miedo? Era como, cómo, ¿de dónde sacó esa valentía para liberar a los demás y salir del edificio? Y lo que él se dio cuenta reflexionando de, de qué había pasado es que en realidad dijo que él no había sentido miedo. Que cuando vio a las personas con tal pánico y tan así, dijo, no, tengo que hacer algo para sacarlos a todos de aquí. Entonces su concentración, todo su enfoque fue en ayudar a los demás. Y eso fue lo, la base principal de no darle espacio al miedo para que lo controlara. Su enfoque fue vamos a encontrar una solución, eh, no se puede por aquí, vámonos por allá, y, y darle como ese sustento de, de, de calma, de tranquilidad a las personas con que le estaban acompañando también. Y yo pensando también en mis propias situaciones que hemos estado viviendo recientemente, todos hemos estado enfrentando muchos cambios fuertes y muchas situaciones inesperadas en la vida, y, y de cómo ayudar a otros le ayuda a uno a resolver temores que uno sentía que, que son muy arraigados y que son muy fuertes. Por ejemplo, yo estuve, eh, hace dos meses, eh, mi papá dejó su cuerpo por cáncer, y la doctora, lo que nos dijo, la doctora de cuidados paliativos nos dijo, vean, en las, los momentos donde más sufren crisis de ansiedad, donde los enfermos de cáncer se sienten más con mayor temor, es en las noches, porque les da la experiencia de, de muy cercana a la muerte. Entonces, eh, ahí es donde su papá va a estar con mayor crisis. Y a mí lo que me, me hizo sentir es como, ok, yo también tenía mucho miedo eh, a, a lo que iba a venir, de que mi papá se iba a ir, que ya no iba a estar más ahí, pero en las noches, y yo sentí también toda mi familia, estábamos unidos en eso de cómo cuidar y a, acompañar y, y velar por esa alma en los momentos donde podía estar con mayor sufrimiento, con mayor miedo, entonces uno superando el miedo que uno estaba sintiendo también para poder ayudarlo a, a que tuviera sus últimos momentos más tranquilo, lo mejor posible, entonces uno saca verdad, siempre al, al, para ayudarle a que no estuviera en crisis, para ayudarle que se sintiera en paz, uno tenía que estar tranquilo y estar en paz uno también. Entonces, no pensar en el miedo que causaba en uno de que se fuera a ir en cualquier momento, porque bueno, fue repentino, sí, como se fue, pero igual eh, nos habían dicho que iba a pasar en cualquier momento. Entonces, para mí fue como un acto también de valentía, el no prestarle atención a mi terror, a mi miedo de que se fuera, sino entender que él también estaba teniendo una experiencia fuerte de dejar su cuerpo. Entonces, ¿cómo acompañarlo? ¿Cómo darle ese espacio? ¿Cómo darle esa, ese amor, esa paz para que pudiera hacer su transición más fácil? Y bueno, no decir que hubo momentos muy fuertes para uno también y que preferían no estar ahí para no compartir esa atmósfera de, de sufrimiento y miedo, pero a veces, cuando uno ve a los demás, como eso es lo que estaba contándonos, se llama Ram Prakash, el, la, el, el señor que está inspirando toda esta campaña hermosa. Eh, nos contaba también de que lo que él ha sentido eh, para toda esta campaña, y en realidad todas las cosas para mejorar el mundo, es no hay que hacerlo tan grande y tan complicado, es una cosita a la vez, es dar algo extra, y en especial con las personas a las que uno tiene alrededor y en contacto más directo en lo que uno necesita, si se ve una necesidad, si se ve algo que la persona está costándole, uno tiene esa capacidad de enfocarme a, a ver que los demás pueden estar mejor con lo que sea que, que yo pueda aportar en ese momento, si ya sea una sonrisa, a veces ni siquiera se puede hablar, a veces las palabras, no, no, no hay campo para dar palabras palabras, no, no están preparadas las, las personas tampoco para escuchar y a veces uno no le salen las palabras correctas que podrían dar ese soporte, pero si yo mantengo en mi corazón ese amor, ese cariño, esa ecuanimidad, y el, el lo que sea que yo pueda tener para que haga sentir mejor a esa alma, incluso solo buenos deseos en mi corazón y visualizar que esa alma puede, que esa alma es capaz, pueda apoyarle en eso también, y eso me trae en mí un sentido de seguridad a mí misma, y, y a mí mismo. Y así puedo ir poco a poco viendo a mis miedos de forma diferente. Entonces, ese sería mi, mi punto primero. Y luego, no sé si todos conocen esta leyenda chiro que a mí me encanta. ¿La han, la han escuchado antes. Se llama la leyenda de los dos lobos. Aquí, mira, los dos lobitos que encontré están muy bonitos, pero es que me gustan mucho los lobos. Ahí lo ponen como más temerosos. Pero aquellos que les gustan los lobos, eh, como a mí, bueno, está, es, y no sé, seguro es, es muy popular esta leyenda, así que también la pueden haber escuchado en otro momento, pero es algo que a mí me encanta, así que se los voy a leer. Dice, érase una vez en una noche hermosa con un cielo estrellado maravilloso y contemplando el fuego de una gran hoguera, un viejo Cherokee estaba enseñando a su nieto de qué iba la vida. Y le dijo, Anoki, en nuestro interior, hay una lucha entre dos lobos. El primero es malo, es el miedo, la envidia, la ira, la pena, el remordimiento, la avaricia, la arrogancia, la autocompasión, la procrastinación y el ego. Y el segundo es el bueno, ese es el amor, el ser positivo, la alegría, la confianza, la esperanza. La paz, la humildad, la serenidad, la empatía, la verdad y la compasión. Entonces, Anoki imaginándose a esos dos lobos en dura batalla forcejeando en sus tripas, preguntó intrigado, Y bueno ¿cuál de los dos va a ganar? A lo que el viejo sabio Cherokee mirando a su nieto con una sonrisa sabia y serena respondió, Aquel al que más se alimente, Sanoki, ese es el que ganará. Entonces para mí eso también es clave. Súper bonita esa leyenda de que en realidad muchas veces uno mismo uno mismo está dándole mucha fuerza a eso que me ha, quita la, la valentía, a lo que me hace dudar de mí misma, a lo que me hace temer ver las situaciones. ¿Será que ¿Qué va a pasar? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo está pasando esto? Y todas esas preguntas y esa actitud hacen que uno no tenga la suficiente fuerza o a veces se encierre en que solo vea una salida, una escapatoria y no puede ver todo lo demás que hay alrededor. Para mí siempre ha sido esencial eso, sentir que en realidad si yo alimento el miedo, el miedo me va a dominar. Y si yo le pongo atención a mis debilidades, a las cosas a las que estoy dudando que serían la raíz del miedo, por ejemplo, la incertidumbre. Pensar que no, que con todo lo que está pasando, con todos los cambios que están viviendo económicos, de salud, de familiares y personas que se enferman, que se nos van, y ahora ¿qué va a pasar? Pero lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Entonces soy yo la que me tengo que adaptar a lo que sea que esté pasando. Entonces, para mí ha sido eso clave, clave, clave. Mi enfoque, incluso en las personas. A veces, hace mucho en el defecto de la persona, o en, o en las cosas que nos han hecho y nos han dicho, es como reservar y darle comida al logo del resentimiento, de la ira, de la pena, que va a hacer que, que mi valentía y mi propia capacidad de, de afrontar y de resolver las situaciones se vuelva cada vez más débil, entonces al lobo que yo le doy el, mi, mi atención al que le doy mi cariño, al que le doy mi tiempo mental, incluso mis sueños, que ya es el subconsciente es el que va a estar reaccionando de forma automática entonces aquí es chiñar ese lobito <risa> ah, los dos son bonitos pero <risa> en esta, en esta imagen, pero en realidad el que tengo que darle toda mi atención y estar tratando de enfocarme siempre en ese, en el lobo de la esperanza, en el lobo de mi propia capacidad, en el lobo de que sí puedo resolver las cosas y además, como habíamos visto antes, en el, el que puedo hacer yo, para no solo para mí, pero para que todo esté mejor, en qué, puedo, cuál puede ser mi granito de arena hoy para aportarle a, a que las situaciones se puedan volver más tranquilas, a que la gente pueda estar mejor, incluso yo misma, en, en, en mis relaciones familiares, yo misma, en mis relaciones laborales. Y entonces, esa es la leyenda Cherokee. Y ahora, otra cosa que, que vemos aquí en Brahma que me encanta y que ha sido también base de, de cómo mantenerme cuánime en situaciones donde incluso la valentía de, de tomar la decisión de no seguir creando patrones que me hacen caer en depresión, no enfocarme solo en seguir creando cosas que me lastiman a mí misma, mis patrones de pensamientos de tristeza, de desesperanza, y sí, es muy fácil caer en eso, pero tengo que tener esa valentía de que hoy, si yo tomo un paso de coraje a transformar eso y a poder ver que hay fuerza en mí, a poder entender que hay que el cambio lo, lo hago yo hoy con mi, mi forma de, de conciencia de cómo estoy viviendo, de qué puedo aportar, de qué puedo hacer, de qué voy a construir hoy. En vez de seguir cavando un túnel, un, así un, un agujero negro que me absorbe toda mi energía vital ¿verdad? Y, y me hace caer cada vez en mayor tristeza. Y para mí ha sido clave sentir que no estoy sola. Yo y ustedes. <ríe> Ninguno de ustedes está solo, sola. En realidad, el alma suprema es esta fuente divina, Dios, Allah, Sibú, como quieran llamarle. Es este ser tan especial, tan lindo, que está aquí para protegerme, para ayudarme, para acompañarme. Y con cada paso, porque respeta mis propias decisiones, ¿cierto? Entonces, yo tengo que hacer el que dé el paso para esa transformación, para ese cambio pero cuando yo me atrevo a dar un paso, voy a recibir así como un empuje, como si fuera un elevador de multimillones de veces de ayuda del Ser Supremo. Entonces saber que eso va a pasar, y a veces, si hay días que no me siento con la fuerza de un paso entero, si hago un medio pasito recibo, <ríe> como decía antes me daba un millón, ahora me voy a dar 500 mil, <ríe> pero algo de ayuda voy a tener, y eso se los digo así también, pruébenlo, porque por experiencia es cuando uno... Da, cambia el guito, hace un pasito para mejorar la situación que está en mi corazón, para mejorar mis hábitos, incluso hacer un poquito de ejercicio, traer un poquito más de, de espacio de meditación, hacer algo que sea para mi bienestar, voy a empezar a ver la, el beneficio que hay de eso, todo lo, cómo, cómo voy atendiendo una, un empuje que las cosas van calzando, que las cosas que yo quiero hacer, si hago una meta y la y la voy haciendo poquito a poquito que sea así, algo extra como, como veíamos al principio que nos había recomendado Ram, eh, ayudar un poquito, si antes hacía como eh, no sé 100 cosas al día para el trabajo, solamente de esas 100 ahora 5 van a ser para mi bienestar y 95 para el trabajo y ese 5% va a ser una un ahorro como un, mi, mi base de la ganancia espiritual que me va a sostener y va, voy a ser la, la base que puedo yo accesar cuando lo más lo necesite. Entonces, saber que si yo me atrevo a dar esos pasos de coraje, a hacer lo que yo sé en mi corazón, que es lo mejor para mí y para los demás, yo eso no queda desapercibido. Eso es una paso hacia el camino que voy a seguir y la vida y el alma suprema van a ayudar a que yo me encamine y se vayan haciendo las cosas, acomodando todo, es maravilloso ver eso, como, como dicen uno, un, uno planea y Dios dispone, algo así, me no acuerdo cómo es el dicho, pero es que uno quiere ciertas cosas, pero la vida y Dios ayudan a hacerlo un poquito diferente, pero cuando uno logra hacerlo, Así, de corazón abierto, de corazón honesto, sin nada de egoísmo, solamente queriendo lo mejor de yo, el alma, abriéndome a la vida y tomando, escuchando el corazón del alma y volviendo a tomar ese paso hacia lo que yo sé que necesito hacer para estar mejor, el alma suprema y la vida van a ayudar a que todo se encaje. Porque uno ni sabe cómo opera, ¿verdad? De forma sutil, de forma espiritual. Y de repente aparecen personas, de repente aparecen situaciones que van a ayudar que eso se vaya cumpliendo. Entonces, dejar de, de no hacer las cosas por temor. Es tomar ese rumbo. Si tengo que cambiar algo, si tengo que cortar ciertas cosas, soltar cosas, dejar cosas que he estado arrastrando por tanto tiempo, lo hago hoy. Ese paso de valentía. Y sé. Que voy a recibir la ayuda, y está bien la transformación, el cambio siempre genera muchas ondas de, de cambio y transformación, y eso genera temor, pero saber que todo va a estar bien, que cuando lo hago en base a ese escuchar al alma, y saber que está conmigo el Ser Supremo guiándome también, todo va a estar bien, incluso si se tiene que dejar el cuerpo, el alma continúa, Así como las almas queridas de uno dejan los cuerpos también y nunca se van 100%, ¿verdad? Porque el alma es eterna y siempre queda ese vínculo de amor que se crea eternamente. Entonces sentir eso, que lo que tengo que hacer hoy, lo voy a hacer y va a ser bien para mí y para los demás y que voy a recibir esa ayuda del alma suprema. Y aquí bueno a estar de encontrar una, una imagen pero ya no la encontré que existía antes que era un meme que era un gatito que se veía al espejo y se veía como un león o como un tigre pero maya en la mitología hindú es como un demonillo pero un demonillo muy inteligente que es engaña es la ilusión entonces a veces uno queda atrapado en esa ilusión de maya que se puede ver como si fuera algo muy temible como un tigre enorme amenazante pero en realidad digamos por ejemplo el uno decir ¿Qué pasaría si me quedo sin trabajo? O sea, me muero, no puedo tener, no me puedo quedar sin trabajo. Y a veces aceptamos condiciones muy explotadoras, muy feas, porque uno dijo: No, es que sin este trabajo, y este era mi trabajo que yo pensé que necesitaba, el mi trabajo soñado. Pero si no están bien las condiciones, si estoy más bien sufriendo, si algo está pasando y no está bien, soltarlo. Y después darse cuenta que hay muchas otras oportunidades. Por ejemplo, esa sería una que me pasó a mí, ¿verdad? en una beca. Es soltar, si esa no estaba para mí, si más bien estaba sintiendo temor, estaba sufriendo muchísimo, es soltar y ver que hay muchísimas otras cosas, que no es solo un camino establecido, que la vida trae muchas opciones, es hacer como como le dicen, domar al tigre, a esa malla. Y malla es muy inteligente porque es esta ilusión que, que atrapa con miedos, con dudas, con cosas, pero en realidad es un tigre de papel, no existe realmente. Los miedos todos están creados aquí por mi propia interpretación y experiencias de vida vividas en el pasado que ya no son lo que estoy viviendo hoy. Y si algo aprendí en el pasado es a cómo no hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, o a cómo hice bien cosas. Por eso también es tomar en base a esa experiencia el coraje otra vez de lanzar la valentía y, y quitar ese engaño. A veces nos aferramos a cosas personas, trabajos, incluso cosas que ya no sirven, que el Feng shui dice que todo tiene que estar limpio, como esta mariconda, no sé si la conocen, que a mí me encanta, que ella ayuda a ordenar las cosas y además como cosas que son o para ya botar, reciclar, donar y lo que sí uso, pero cada cosa que ya se va a ir, usted la agarra y la, le dice muchas gracias por toda la felicidad que trajo en mi vida, pero ahora es hora de, de continuar. Entonces, hacer lo mismo con esas experiencias que he pasado en mi vida, que han sido fuertes y que ya necesito soltar. Entonces, gracias por lo que vino a enseñarme mi vida, pero ya no más gracias. Chao. <risas> Un shanti todos decimos aquí. Y así voy derrotando o domando ese tigre de papel. Y una cosa, así el último detalle que ya se nos está yendo el tiempo, es que a veces con cuando uno se queda muy mezclado, muy patinando en, la, en las circunstancias pequeñitas o incluso mucho enfoque hacia lo externo, estamos viviendo situaciones muy retadoras y si me enfoque solo en lo que me muestran los medios que están enfocados a crear miedo la, la cultura que vende en este momento eh, se han dado cuenta que es crear miedo y si yo compro esa mercancía y poco a poco solo me quedo concentrada viendo eso y me descuido en las redes sociales me descuido en, en dejo que mi atención se vaya yendo a por todas partes y me empiezo a absorber todo ese miedo que están generando y vendiendo me lo compro y me lo como y me lo creo es como si me hiciera una zancadilla yo misma por eso ahí está esa banano con ese ese paso yo en mi paso de valentía pero atrás vienen un montón de dudas adquiridas porque me descuidé entonces tengo que cuidar mucho se acuerdan a quién al lobito que tengo aquí en mi corazón y yo soy la que estoy alimentando a ese lobo, en la que le presto mi tiempo, mis oídos, mi dedo pasándolo en el celular, ¿verdad? Viendo el enfoque de las cosas, escuchando todo lo que los demás tienen que decir. Sí, está bien, tengo que compartir con otros, tengo que escucharlos, tener empatía, pero no absorber sus miedos, no tomar miedos prestados. Verdades, es enfocar en que todos somos capaces y, más bien, inspirarles a ellos a reconocer que son tigres de papel y que el alma tiene toda la capacidad para resolver lo que sea que está afrontando, incluso como humanidad, de volver a sentir que no hay fronteras, que no es que uno me está amenazando a otro, que, que están justificando una guerra porque así aseguran la seguridad de un país. En realidad, <ríe> atacar la violencia con violencia y es el ojo por ojo y quedamos todos ciegos, como decía Gandhi, es entonces mi enfoque, no descuidar mi corazón, de seguir alimentando, así por descuido le dejo ahí unas, como, como pasan o sea los que tienen mascotas, que ponen un paquete de galletas abierto, pero en un lugar que es alcanzable para la mascota, y la mascota lo va a agarrar, <risa> ya sea perrito, gatito, conejo, lo que sea, es como dejarle así un, una galleta, por ahí mal puesta al lobo que va a minar toda mi, mi valentía. Entonces, no más descuido. Cuando yo note que me está, toda mi atención se está volviendo y se está absorbiendo por esta forma de, de crear miedo, de vender el miedo, pues yo no lo compro. No, gracias, no es para mí ese producto, no lo quiero. Yo soy ahora la que está alimentando mi lobo de esperanza, mi lobo de capacidad, mi lobo de ayudar a los demás a estar mejor entonces para mí ese también ha sido el punto clavísimo y bueno, vamos a terminar a mí este, ahora me parece tan lindo tan peludo, ¿verdad? pero sí me, me han perseguido vacas aquí en, en los potreros de Costa Rica cuando, especialmente cuando hay terneritos, entonces eh, y fue en India que conocí a las vacas que parecen perritos, que se ponen así hasta casi mueven la cola y vienen donde todos porque no se sienten amenazadas entonces, para terminar, vamos a hacer esta práctica. Entonces, voy a sentarme de forma cómoda y voy a visualizar frente a mí al alma que soy yo, a este ser que ha estado en este cuerpo por todos estos años. Yo soy. Más allá de este cuerpo cambiante, más allá de las cosas que hago y vivo, yo soy el actor que usa este traje para vivirlas aquí dentro, en mi propio corazón vuelve a sentir mi propia capacidad, mi, capacidad, mi, realidad, mi propio discernimiento, las cuestiones que llegan, vienen, cuando yo estoy lista, listo, para resolverles. Y si siguen viniendo una y otra vez, es porque no he soltado o no he hecho lo que yo sé que debo hacer. Así que hoy, en este segundo, en este instante de claridad, Puedo sentir que el alma no está sola. Tengo conmigo la compañía suprema de mi Padre Supremo, mi Guía Supremo. Y cuando soy capaz de dar un paso en la dirección, que sé que debo tomar El alma suprema me ayuda Empujándome mil pasos más En lo que sea que el alma está necesitando Yo soy un ser de amor Y vine a compartir Ayudar y colaborar en este mundo y cuando soy capaz de hacer que otros reconozcan su propia capacidad. El mundo para mí va cambiando. Un acto a la vez. Un pensamiento a la vez. Mi corazón se siente fuerte. Valiente, porque no soy cualquiera, soy un ser capaz, el alma suprema es mi compañero, soy valiente y tengo capacidad de ayudar a quien sea que lo necesite, lo que yo hago puede inspirar transformación en el mundo. Yo soy capaz de dar algo extra, de entregar mi corazón valiente, con coraje, con la certeza de que todo va a estar bien. Y con este dulce sentimiento en mi corazón, poco a poco, regreso al aquí y a la ahora. Oh,